Eh, agradecemos infinitamente su presencia en este recinto de la Escuela Nacional de Trabajo Social, tanto a nuestra comunidad docente, escolar, administrativa, como a quienes integran el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, que coordina la maestra Nelia Tello Peón, profesora de tiempo completo en nuestra escuela, exdirectora de la misma, y además, bueno, pues con la participación de diferentes comités directivos técnicos de este tan importante seminario. Así que agradezco infinitamente a la coordinadora del seminario, al equipo que le acompaña, por esta muy grata invitación, pero también muy compleja, eh, muy complejos temas que hoy eh, comentaremos, compartiremos en esta mesa. Y quiero dar la más cordial bienvenida a mi querida doctora Guadalupe Barrena, defensora de los derechos universitarios en nuestra universidad, además académica también en nuestra máxima casa de estudios. Y me da mucho gusto porque ya son varias las ocasiones que la doctora nos acompaña eh, para diferentes eh, propósitos, sobre todo los que tienen que ver en, con la prevención y la atención de temas de igualdad, de equidad de género y sobre todo uno de, las, de los temas que hoy justamente abordaremos que es la violencia o las violencias y particularmente la violencia escolar. Y bueno, pues siempre un placer, un gusto recibir a, a mi amigo, a mi querido maestro expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente director del Programa Universitario de Derechos Humanos recientemente designado por el señor rector y le damos la más cordial bienvenida al maestro Luis Raúl González Pérez Bueno pues, sin más preámbulo, agradecer también a mi equipo de trabajo a quienes están presentes, a la secretaria general, al secretario académico a la coordinadora de gestión, a la coordinadora Soayed. A todas y todos, coordinador de investigación, muchísimas gracias, maestras, maestros de la escuela que nos acompañan, población escolar, integrantes del SUIBE, por supuesto, y bueno, pues, gracias por estar aquí. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a esta mesa y, eh, pues, empezamos con la intervención del maestro Luis Raúl González Pérez. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Eh, Déjenme eh, comentar que me da mucho gusto eh, estar en este evento, me da mucho gusto que hoy en un día eh, que digamos se resalta la, eh, el estar en contra de la violencia escolar, me haya distinguido tanto la directora de esta magnífica escuela Leticia Cano Soriano eh, como Nelia Tello, porque me hicieron partícipe de eh, estar aquí y para mí, pues en mi reingreso a la… bueno, está mal dicho, no reingreso porque nunca me he alejado de la universidad, seguí dando mis clases en la Facultad de Derecho… Pero estar en esta Escuela de Trabajo Social me representa, de veras, un tinte de orgullo. Debo decirlo que en mi anterior responsabilidad, cinco años eh, que estuve en la misma, estuve muy cercano de esta escuela. Hicimos grandes proyectos. Eh, la verdad, eh, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Trabajo Social, contribuyó muchísimo en varias de las investigaciones y foros, que se realizaban. Por eso, simplemente, mi gratitud a la escuela, a la directora, por eh, ese acompañamiento en esa tarea, en esa responsabilidad. Me da mucho gusto compartir la mesa también con la defensora de los derechos universitarios, la ambos Person Universitaria, ¿no? que siempre hago la acotación, eh, no es porque la palabra ombudsman esté mal dicha, es eh, defensor o defensora. Eh, lo que significa es una palabra sueca, no es una <coughs> palabra inglesa, pero la terminación puede llevar a confusión, ¿man? Y por eso eh, se ha venido acuñando eh, la neutralidad de la palabra en ombus person. Eh, agradezco desde aquí también a Stanislao Chávez, que me ayudó en la construcción de esta participación. e, e Inicio la misma, citando, haciendo la siguiente cita. Cuando Sofía Yes Blake solicitó el ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo en 1869, le contestaron que no era decente que una mujer soltera asistiera a clases. Tras organizar un grupo de siete mujeres, logró completar su primer año de estudios sin problemas. El segundo año, las mujeres que deseaban seguir el curso obligatorio de anatomía encontraron su camino bloqueado por estudiantes varones que formaban barricadas en la puerta del vestíbulo. Les arrojaron barro y les gritaban obscenidades. Se abrieron camino, descubrieron que sus compañeros de clase varones habían eh, generado todos este, estos disturbios, y eh, años más tarde, la universidad ganó un pleito que le daba derecho a denegar a las mujeres sus diplomas. Cuando Jess Blake intentó en 1875 que se incluyera a las mujeres con título de comadrona en la guía médica, todo el tribunal examinador de esta especialidad dimitió en señal de protesta. Y aquí viene la cita. De la fecha en que sucedieron esos hechos, 1869, hasta nuestros días, mucho se ha avanzado en el camino para otorgarle pleno reconocimiento a los derechos de las mujeres en los espacios educativos. Y cuando digo pleno, siempre hago la distinción a nivel normativo, porque la brecha entre la norma y la realidad es lo que no hemos logrado cerrar. Han sido muchas las mujeres que en este tiempo han emprendido esfuerzos, muchos de ellos a costa de su propia vida, para que los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos hayan quedado establecidos en esas leyes y en esos reglamentos. Pero no basta que queden en el marco legal. El problema en nuestro país precisamente es el Estado débil de derecho. Las normas que nos damos, los tratados internacionales que suscribimos, que pueden contener los mejores estándares de respeto a los derechos humanos, nuestro problema como país es su materialización plena. La violencia de género continúa siendo desafortunadamente una asignatura pendiente de cumplimiento en el marco de los derechos humanos de las mujeres en México y en el resto del mundo. Es indiscutible que para alcanzar el pleno goce en el ejercicio de los derechos es necesaria en todos los ámbitos de la vida la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Este es un punto primordial. Y no porque no esté en la norma. Desde la Constitución de 17 decimos que hay igualdad entre el hombre y y la mujer. Pero no basta la igualdad meramente jurídica. Se tienen que generar las condiciones para una igualdad sustantiva real que permita erradicar esas brechas, esos obstáculos que hagan efectiva esa igualdad. Uno de estos ámbitos sigue siendo el educativo. En algún tiempo, Aún se solía escuchar las rechiflas de varones cuando alguna mujer se atrevía a cruzar el patio de una de nuestras facultades. No voy a decir cuál, ¿no? Y es que la violencia de género en los espacios educativos no está desconectada del entorno social. De alguna manera la violencia de género que se vive en las aulas, patios, pasillos y oficinas de una eh, institución educativa es en parte consecuencia también de la violencia de género que afecta a la sociedad en su conjunto. Para que exista una sana convivencia entre hombres y mujeres, docentes, alumnos y alumnas, y personal administrativo, es indispensable contar con espacios libres de violencia, que privilegien la igualdad de género y el respeto a los derechos de todos. Por ello, sumamente útil es propiciar este tipo de encuentros en donde pueden y discutirse los diferentes puntos de vista. Pero lo que no puede uno alejarse en esas discusiones es el respeto a la dignidad. La dignidad es lo que nos identifica e iguala, porque es propio del ser humano. Es lo más valioso que tenemos como seres. ¿Sí? Y eso es lo que se tiene que tener en cualquier política pública de cualquier índole nacional, estatal, municipal, escolar. La universidad, eh, ah, ¿por qué es importante para nuestra universidad luchar internamente contra la violencia de género desde un enfoque desde, de derechos humanos? Porque es una institución pública de educación superior a la que da vida el mayor número de alumnos, personal académico y administrativo en toda América Latina. La UNAM significa para este país el reservorio más importante de cultura, educación, media y superior y posgrado del más alto nivel. Es la institución más importante en materia de investigación, ciencia y tecnología, extensión y difusión del conocimiento. Una universidad que mira a su comunidad como, con una perspectiva de género, donde se combate activamente el abuso y el hostigamiento sexual a sus alumnas, maestras, investigadoras y trabajadoras es una universidad con autoridad, para fomentar una sociedad libre de agresiones físicas, psicológicas y sociales hacia la mujer. Una institución universitaria que defiende a su comunidad femenina de la violencia de género es una institución que hace efectivo el derecho de ellas, uno, a vivir una educación libre de violencia en paz y dedicada, dedicadas a sus actividades académicas y laborales, dos, a defender la igualdad de género, donde profesores, profesoras, alumnos, alumnas y personal administrativo varonil no menosprecien su capacidad intelectual, conocimientos, experiencia, participación y trabajo por el solo hecho de ser mujeres y reciban un trato digno y respetuoso. Al hacer, uso de las instalaciones, tres, al hacer uso de las instalaciones y equipamiento universitario en igualdad de condiciones que los hombres, así como a tener acceso a la prestación de los de diversos servicios que otorga la institución, con la misma eficiencia, eficacia y oportunidad en sitios adecuados y con dignidad y respeto a su persona. Cuatro, a recibir una evaluación académica justa y apegada al conocimiento adquirido y demostrado, alejada de prejuicios y vicios personales contra la mujer. 5. A que se defienda su derecho a la libertad de pensamiento y creatividad académica, cultural y artística, para que las universitarias puedan externar su opinión y destrezas sin miedo a que éstas sean desestimadas y a que sean consideradas tan valiosas y útiles como las de cualquier varón. 6. A no ser discriminadas por el solo hecho de ser mujeres, por su origen étnico, ideológico, creencia religiosa, filiación política, preferencias sexuales o orientaciones sexuales, situación económica o capacidades diferentes, o, eh, en condición de discapacidad. 7. A, a que se le garantice un trato digno, justo, imparcial y diligente cuando presenten alguna denuncia por motivo de violencia de género o de cualquier otra naturaleza, siempre y en todo momento bajo una perspectiva de género. Y aquí hay que hablar de que esto es importante, generar esa confianza para la recepción de eh, denuncias. Alguna vez escuché que en esto es importante, la empatía, pero no una empatía selectiva, una empatía neutra, generalizada. Para la UNAM hacer respetar los derechos humanos de su comunidad femenina es fundamental, pues con ello se fortalece toda la universidad en un ambiente de respeto e igualdad. Indudablemente la violencia de género exist existe en las aulas universitarias, es producto de la violencia de género instalada en nuestra sociedad, profundamente enraizada en las desigualdades de poder y en la simetría social entre hombres y mujeres. ...que generan para la mujer injusticia social, política, económica y patrimonial... ...y que ponen en una posición de privilegio a los hombres. Su participación en instituciones tanto políticas como de la sociedad civil... ...ha permitido gradualmente la transformación positiva de la realidad que hoy vivimos... ...en materia de violencia de género, pero queda mucho por hacer. Gracias a los movimientos sociales internacionales y nacionales... ...así como a la consolidación de un sistema que defiende mediante instrumentos jurídicos los derechos humanos, es como hoy las mujeres universitarias tienen mayores herramientas para hacer exigibles su derecho a vivir una educación superior libre de violencia de género. En nuestra casa de estudios, el tema de la violencia de género ha sido abordada desde hace años en la legislación universitaria. Académicas y alumnas de esta institución aún señalan abusos por parte de algún miembro masculino de la comunidad universitaria. Y no es que no sucedan abusos o acosos de alguna mujer hacia un hombre, situación que no debe dejar de atenderse. Sin embargo, es claro que la inmensa mayoría de los casos que se denuncian son de hombres contra mujeres, lo que se conoce como violencia de género. En el ámbito nacional e internacional, la violencia de género es identificada fundamentalmente como un problema violatorio de derechos humanos que se encuentra... Y esta palabra estructuralmente anclado me parece importante, ¿Qué es lo que hay que buscar, erradicar ese patrón estructural. Estructuralmente anclado a la cultura de cada país que la invisibiliza y silencia muchas veces a sus víctimas. Normas como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer y la Convención Interna Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establecieron a nivel internacional de manera clara y específica, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Ahí está la norma a la que me referí El acceso a una vida libre de violencia. es el derecho. Pero ¿cómo en los hechos logramos cumplir eh, me, me criticaría el rector diciendo siempre la hablaba del es, el espíritu de la ley. ¿sí? Que se cumplan las normas que nos damos en ese pacto social. En nuestra constitución está la obligación, en el artículo primero recordémonos, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de hombres y mujeres, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia nos dotamos la ley general de acceso a una vida libre de violencia en 2007 en ella se define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento físico psicológico patrimonial económico, sexual y lamentablemente incluso la muerte, y ahí tenemos temas de feminicidios, ya sea en el ámbito público o en el privado. En esta ley se incluye ya una definición para la violencia docente como aquella conducta que daña la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, de edad, condición social o académica, limitaciones y o características físicas, que les pueden infligir maestras o maestros e incluye el acoso y el hostigamiento sexual. Para combatir cualquier conducta o acto que violara los derechos universitarios, en la UNAM se creó, y no abundaré en ello, en 1985, la Defensoría de los Derechos Universitarios. En este sentido y conforme a los principios internacionales en materia de derechos humanos, la universidad ha emitido diversos lineamientos que coayuvan a atender el problema de violencia de género en el ámbito universitario. En marzo de 2013, el entonces rector José Narro dio los primeros pasos normativos en materia de igualdad de género al emitir los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, a fin de establecer normas generales que fomentaran la equidad de género como condición indispensable y necesaria para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Se definieron conductas violentas y se establecieron responsabilidades. En 2016, nuestro rector Enrique Graue, emitió el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género, documento del cual luego se desprendió el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, lineamiento que unificó los procedimientos de cada dependencia para atender los casos en esta materia. Ese mismo año, la Defensoría de los Derechos Universitarios emitió una nueva versión de la Guía de Derechos y Deberes de los Estudiantes, de la UNAM. En cumplimiento a sus atribuciones, cito algunos datos con el riesgo de anticiparme, en el periodo 2015-2016 la Defensoría de los Derechos Universitarios reportó que las quejas relacionadas con violencia de género representaron el 4.19% del total, para 2016 y 2017 el 3.6%. Para 2017-2018, la Defensoría informó la presentación de 193 quejas, de las cuales nueve estuvieron relacionadas con hostigamiento, una con violencia por sexo, cuatro con acoso y hostigamiento académico y una por acoso sexual. En total, el 7.11% de las quejas estuvieron vinculadas con situaciones de acoso o hostigamiento. El reto más grande de la universidad es, por un lado, generar la confianza a la que me refería, necesaria para que el alumnado y el personal académico denuncien los casos de violencia de género y, por otro, mejorar los mecanismos de atención y las campañas de difusión que fortalezcan integralmente los esfuerzos en este campo. Recientemente, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM realizó un estudio diagnóstico sobre la efectividad del protocolo para la atención de casos de violencia de género. Los resultados arrojaron considerando el contexto que rodea una denuncia por violencia de género en su modalidad de acoso, o hostigamiento o violencias sexuales, que la población estudiantil desconfía de este instrumento y en su gran mayoría desconoce su existencia. El 88% de los encuestados dijeron no conocer o haber escuchado de la existencia de este mecanismo de atención. Solo el 12% de los encuestados señalaron conocerlo o haberlo escuchado. La mayoría de los estudiantes, al no tener conocimiento del mecanismo, ignoran la manera en que podrían actuar dentro del marco de la legislación universitaria ante una situación de violencia de género. Asimismo, resultó que la población estudiantil encuestada mostraba falta de interés en conocer también el ordenamiento. De la población que dijo conocerlo, casi la mitad de ellas lo hizo por medios institucionales, carteles, medios, impresos, portales, portales electrónicos, folletos, material didáctico, Radio y TV UNAM, Gaceta UNAM y demás medios en escuelas y facultades. Poco más del 25% de los encuestados indicaron que lo conocieron a través de compañeros o amistades, así como a través de grupos de colectivos feministas. Esto obliga a la universidad a mejorar la difusión del mecanismo, ya que una mala orientación entre pares puede afectar la percepción y uso del instrumento. La participación de grupos colectivos como difusores del protocolo nos habla de posibles aliados que colaboren en su divulgación. En contraste, solo 4.5% de quienes señalaron conocer el protocolo lo hicieron por medios docentes. Un dato particularmente ilustrativo y preocupante es que el 12% de estudiantes que dijo conocer el protocolo, menos de la mitad supo a qué instancia universitaria debía acudirse a presentar la denuncia. Este dato nos reitera la necesidad de fortalecer los medios de difusión a partir de las vías institucionales, docentes y virtuales, así como de los aliados a los que me refería, que son dos colectivos. Otro dato que nos indica hacia dónde deben enfocarse los esfuerzos institucionales es el relacionado con los agresores. El estudio arrojó que de los casos que lograron identificarse, en los cuales se utilizó el protocolo, en el 51% el agresor fue un estudiante. En el 38% un docente y en una proporción menor al 3% trabajadores administrativos. En el 99% de los casos el agresor fue un hombre. Algunas de las razones por las cuales las, las denunciantes no continuaron el proceso de denuncia o simplemente no denunciaron fueron, señala eh, el documento, porque existía un conflicto de interés o relación entre la persona denunciada y la autoridad universitaria porque las sanciones no eran suficientemente justas o adecuadas, era la percepción, porque se sintieron revictimizadas y porque desconfiaron del trabajo de las unidades de atención. De acuerdo con el más reciente reporte de la autoridad universitaria acerca de los procedimientos administrativos que han procedido en materia de violencia de género, se han sancionado a 108 alumnos, 90 de ellos con suspensión temporal y 18 con expulsión definitiva. Asimismo, se ha sancionado a 159 profesores, 48 de ellos amonestados, 65 suspendidos temporalmente y 46 con rescisión de contrato. También fueron sancionados 99 trabajadores administrativos, 23 de ellos amonestados, 48 suspendidos y 28 con rescisión. Estos datos confirman que los esfuerzos institucionales para sancionar la violencia de género en la UNAM están en funcionamiento y que la lucha contra la violencia de género es una prioridad para la institución y un compromiso con las víctimas. Esta estadística debe llevarnos a reflexionar en que la UNAM, en la UNAM, a reflexionar en que la UNAM, como respetuosa también de los derechos humanos, debe uno, apegarse al marco jurídico en que las personas que son sometidas a estos procedimientos puedan ejercer su derecho al debido proceso. Y dos, evitar que los señalamientos de violencia de género, que desde luego deben investigarse, afecten indebidamente los derechos del acusado. Otra acción institucional en el marco de fortalecer los derechos humanos de las mujeres y la lucha contra la violencia y discriminación de género fue la adhesión de la UNAM al Programa Internacional de las Naciones Unidas HeForShe, movimiento solidario en favor de la igualdad de género. Con la firma de colaboración en este programa, la UNAM llevó a cabo diversas actividades y compromisos entre los que destaco, la implementación del protocolo, el establecimiento de 148 objetivos locales en 68 dependencias universitarias para abatir la desigualdad de género. El lanzamiento de la campaña, comillas, yo respaldo la igualdad de género, comillas, así como la realización de más de 400 eventos con miras a que la comunidad universitaria reflexionara sobre el tema de derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la equidad y la violencia de género. Asimismo, se buscó promover el reconocimiento de los estudios de género por los sistemas nacionales de evaluación, el fomento a la educación en derechos humanos e igualdad de género para ser incluidos en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, así como la evaluación de la situación de género en todas las entidades universitarias, el impulso para que más mujeres ocuparan puestos directivos, y el desarrollo desde el nivel bachillerato de acciones para incrementar el interés de las alumnas por ingresar a licenciaturas en las que tienen poca representatividad y que tradicionalmente han sido vistas como propias de hombres. Los resultados de este esfuerzo conjunto por visibilizar la violencia de género y las acciones emprendidas para atenderla han sido, han sido concentradas en el portal igualdaddegénero.unam.mx, donde es posible descargar los informes relacionados con el cumplimiento de las metas, lo cual transparenta los avances en esta materia en la UNAM. Para ser equitativos, no reconocer el problema es injusto, el problema existe, pero no tomar en cuenta los esfuerzos y medidas institucionales adoptadas también lo es. La funcionalidad del protocolo y demás esfuerzos que buscan eliminar la violencia de género en nuestra máxima casa de estudios pueden ser perfectibles. Desde luego que no estamos satisfechos. El desafío es enorme, pero hay que seguir trabajando en ello. ¿Qué mejoras podemos llevar a cabo en la UNAM desde la perspectiva de los derechos humanos y el género a la legislación universitaria? Además de algunas ya mencionadas, en, eh, mencionaré las siguientes. Fortalecer la a la Defensoría de los Derechos Universitarios en sus atribuciones para conocer de los casos de violencia de género y tramitar los procedimientos correspondientes por las instancias que correspondan. Otorgar las garantías necesarias a la denunciante de violencia de género para que la información proporcionada para, para la denuncia no llegue a conocimiento de terceros. Perfeccionar el procedimiento de acompañamiento a las víctimas de violencia de género a fin de que la UNAM las respalde hasta donde sea necesario en su denuncia y durante el procedimiento ante las autoridades, en especial en aquellos casos en que se encuentre el riesgo, la integridad de la denunciante. Intensificar la capacitación en materia de sensibilización y violencia de género para todo el personal involucrado en la atención de quejas por violencia de género. Continuar con la concientización y sensibilización en materia de violencia de género a la comunidad universitaria, mediante la realización de talleres, cursos, conferencias, exposiciones, competiciones artísticas. Asimismo, incluir en los eventos organizados por la UNAM, como ferias y festivales, estrategias comunicacionales sobre la no violencia de género. De este modo, generaremos una cultura sobre los derechos de las mujeres universitarias. Organizar de manera periódica en todas las dependencias de la UNAM, y tomando en consideración la naturaleza de cada una de ellas, ciclos de cine sobre la violencia y perspectiva de género. Realizar campañas de difusión de la normativa, políticas y acciones institucionales en materia de prevención y atención a la violencia de género, tomando en cuenta las diversas necesidades de la comunidad estudiantil y promover su participación, propiciando la apropiación de políticas institucionales y que desde su manera de entender el problema propongan medidas para mejorarlas. Es decir, ser inclusivos. Estas campañas institucionales de difusión deben ser sumamente cuidadosas y con la participación de la comunidad universitaria y expertos en violencia de género. Mejorar por parte de la UNAM la eficiencia en el uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, para que sirvan como canales de comunicación y de prevención, así como para informar adecuadamente sobre los mecanismos de atención. Esto ayudará paulatinamente a crear conciencia sobre el problema, además de difundir los canales y las formas de denuncia. Llevar a cabo campañas de concientización dirigidas a la comunidad masculina universitaria a fin de prevenir la violencia de género. Realizar sondeos periódicos entre la población académica y estudiantil para evaluar si las acciones y políticas institucionales emprendidas están teniendo el impacto esperado entre la población universitaria. Incluir en todos los portales electrónicos de dependencias universitarias un vínculo que remita a la página igualdaddegénero.unam.mx para hacer el conocimiento público y más accesibles todas las formas institucionales de atención en caso de sufrir violencia de género. Termino. Mirar la legislación universitaria colocándonos los lentes de la perspectiva de género y de los derechos humanos y decir no a la violencia nos lleva a reflexionar sobre los retos que son necesarios para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el libre ejercicio de sus derechos estudiantiles, de trabajo, docentes y de investigación. Por ello, el reto de alcanzar el reto de alcanzar espacios libres de violencia debe lograrse a partir de la generación de esa cultura de la denuncia de casos y de la investigación y del respeto al debido proceso y en su caso la sanción que corresponde. No obstante, cuando se ha tenido, cuando se ha tenido respuesta a los distintos planteamientos hechos en algunas comunidades, esto debe conocerse y reconocerse y valorarse por toda la comunidad a efecto de evitar el cierre de instalaciones. Si bien este se originó por las denuncias existentes, las respuestas otorgadas por la autoridad universitaria deben dar pauta para el restablecimiento íntegro de la actividad académica sin demérito de darle seguimiento al cumplimiento de estas denuncias. Muchas gracias por su atención. Agradezco mucho a Luis Raúl todas sus palabras que vienen muy acordes a las situaciones que estamos viviendo principalmente en la universidad. Es por esto que cuando hablamos de violencia escolar, si bien la, el suive lo, lo ve siempre de manera genérica, en estos días, en estos momentos y en esta mañana en particular, es absolutamente pertinente enfocarnos a lo que está pasando en nuestra universidad. La violencia escolar evidentemente abarca todos los derechos humanos como bien decía Luis Raúl, pero el tema de género es un tema central al que hay que dar respuesta, no solo con normas, no solo con procedimientos, sino con participación de toda la comunidad. Entonces yo le agradezco mucho a Luis Raúl su participación y este tú me y Guadalupe, que es la multicitada por Luis Raúl Muy defensora bien. de derechos todos somos queridos aquí, muy queridos aquí, nada más. Lo que pasa es que ella es muy importante, es una instancia de gran importancia en la violencia en general y en particular en este problema que estamos viviendo, que estamos sintiendo, que nos está haciendo crisis de, de la cosa escolar, de la violencia de género, en donde todos, hombres, mujeres, autoridades, trabajadores, todos tenemos que participar, profesores. Ya no digo más porque los que dicen la conferencia son ellos. Muchísimas gracias, a la maestra Cano por la bienvenida a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y por supuesto, eh, a la maestra Nelia Tello y al SUIBE por la invitación a acompañarles esta mañana. Es un gusto enorme eh, estar en esta mesa con ustedes, con el maestro Luis Raúl. Y voy a hacer voy a intentar una cosa poco ortodoxa. ¿no? A ver quisiera hablarles esta mañana de un pedacito de mi experiencia profesional, mía, personal, y quisiera juntar eso con eh, unas reflexiones sobre por qué no basta tener unas reglas escritas en unos papeles para que esas reglas se cumplan o se internalicen, etcétera. Esa es una pregunta eminentemente filosófica y pienso que el suive está en mucho mejores condiciones que yo para contestarla. Pero, pero quisiera compartirles estas, estos elementos de, de algunas cosas que me ha tocado vivir a mí y que siento que me abren la perspectiva sobre cómo podemos pensar sobre la situación que tenemos ahora enfrente y cómo podemos encontrar unos caminos para eh, dar siguientes pasos. Yo soy abogada, estudié aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM, he trabajado como abogada mucho tiempo, en algún tiempo trabajé como abogada eh, litigando asuntos en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, y muchas cosas de las que les voy a contar ahorita, pues las viví ahí, en ese proceso. Creo que la primera o la segunda clase que, la segunda clase que enseñé en la licenciatura de Derecho fue la clase de Lógica Jurídica. Es un, unos, unos palitos de lógica deóntica que asumen que la ley se puede analizar desde un punto de vista muy formal eh, y que eso nos permite hacer unos análisis libres de contradicciones, tiene muchas relaciones, por ejemplo, con eh, la filosofía analítica. Y aparte de eso, enseñé también el curso de teoría del derecho. Eh, yo hace mucho tiempo estudio, y me gusta mucho, eh, pues una versión de la teoría del derecho, eh, pues que es la base del, del derecho moderno realmente que en pocas palabras dice hay una forma de estudiar el derecho que lo separa de otras disciplinas, de la moral, de la religión, de la sociología, de la historia, y ese es un método de pensar sobre la ley. Entonces, lo que les quiero decir es que en mi formación, eh, el compromiso con la objetividad, la igualdad, digamos, plana, eh, jugó un papel muy importante. Y yo creo que en estos momentos, mi, esa parte de mi formación me explica en qué sentido yo como abogada me siento en deuda con mi comunidad por cosas que podemos hacer y que no hemos hecho, o cosas que no hemos internalizado sobre cómo funciona la ley y cómo le podemos dar paso a lo que mencionaba el maestro Luis Raúl sobre la igualdad sustantiva. Voy a dejar aquí esta reflexión y voy a ponerles eh, unas palabras brevemente sobre algunos marcos de análisis que nos, que nos pueden orientar. La primera es un texto que realmente me ha conmovido muchísimo. Eh, es un texto muy antiguo de Derrida que se llama La Universidad sin Condición. Y especialmente me ha conmovido mucho a partir de la función en la que me encuentro en este momento en la universidad. ¿Por qué? Primero porque el compromiso fundamental de nuestra casa de estudios pues es la libertad del conocimiento, esa es la razón de nuestra existencia. Pero en el contexto en el que Derrida coloca el análisis de la universidad sin condición, me parece muy importante comprometernos también con la recuperación, primero, de la subjetividad, es decir, eh, la validación, de la experiencia como una fuente de conocimiento, el conocimiento situado, etc. Eh, por otro lado, asociar esta recuperación de la subjetividad con la práctica, posiblemente de realidad no usa esas palabras, pero eh, seguramente aquí en, en la audiencia reconocerán el término del giro reflexivo. Hay una conexión necesaria entre la práctica profesional y la reflexión eh, digamos, sobre el conocimiento y la construcción de ese conocimiento situado y la subjetividad que en mi gremio, en la formación de la que yo provengo, es muy poco valorado. Es decir, nuestra formación en muchos contextos ha sido tan fuertemente afianzada desde la perspectiva, que es un poquito más antigua, eh, sobre eh, la objetividad y la pureza de nuestra disciplina, que eh, cuando se nos confronta con estos otros paradigmas eh, de la subjetividad, etcétera, pues como que nos cuesta trabajo, a mí me costó trabajo. Eh, pero, ya más o menos eh, he pasado por ese, por ese trance y entonces ahora veo con mucha claridad que mientras que informarnos, estoy hablando de mi gremio de los abogados, ¿no? informarnos sobre el contenido de la ley, pues evidentemente es importantísimo para ejercer nuestro, nuestra profesión, pero ese contenido de la información es solamente el primer bloque de la construcción de nuestra de nuestra identidad profesional. Aparte de ese contenido informativo, necesitamos desarrollar las herramientas que nos permitan vivir en una práctica reflexiva. Es decir, a mí no me sirve para nada saberme el protocolo de género de memoria si no soy capaz de observar mis propias conductas, mis propios prejuicios, mis propias actitudes cuando leo el texto cuando trabajo con el texto, cuando conozco a una persona que se presenta frente a mí eh, y requiere que yo aplique ese texto. Eso parece obvio, creo que aquí en esta escuela eso es obvio, pero en mi gremio no es obvio. Y ese tránsito me parece que nos abre una puerta para que nuestra práctica legal eh, sea una práctica legal comprometida con los principios que mencionaba el maestro Luis Raúl, entre ellos la igualdad sustantiva. Hasta ahí voy a dejar estos poquitos elementos de este texto de Derrida. Les voy a hablar de otro texto que creo que eh, también para mi gremio puede ser útil revisar. Y me refiero a, a un libro de Miranda Fricker que se llama Injusticia Epistémica. Muchas, muchos componentes de la tradición de la que les hablo, en la que yo me formé como abogada, se asocian con unas maneras de entender la epistemología que tocan la manera como se aplica la ley y eso es inevitable. Digamos, aunque uno no lo sepa, ahí están esos paradigmas de asociar el, cómo, cómo, cómo comprendemos la aplicación de la ley. Eh, y este texto de Miranda Fricker me parece muy interesante porque plantea específicamente dos formas de injusticia epistémica que en nuestro contexto creo que vale mucho la pena, eh, digamos, evaluar y acercarnos a ellas. La primera es la injusticia testimonial y la segunda es la injusticia hermenéutica. La injusticia testimonial básicamente... Eh, me parece que explica en qué sentido el testimonio de una persona se valida o se deja de validar eh, a partir de los prejuicios de quien recibe el testimonio. Es decir, yo no valido el testimonio de una persona negra o de una mujer joven o de una persona con discapacidad porque en los ojos de quien recibe el testimonio esa experiencia no es tan válida como otras de otros testigos a quienes le atribuimos eh, eh, mayor validez. Y por otro lado está la injusticia hermenéutica. Una persona que está excluida de la formación de los conceptos, de la creación de los términos, tiene menos acceso que otra a interpretar su propia experiencia. En el mundo de la aplicación de la ley, estas dos cosas son importantísimas. Entonces, si yo como abogada no estoy lista para sentir cuando estoy atribuyendo injustamente menor validez al testimonio de una persona porque yo pienso que su posición eh, no la valida tanto como a otra, y no me doy cuenta que en esa validación yo estoy viviendo mi propio prejuicio, entonces no puedo hacer bien mi trabajo. Pero esta dimensión me parece que solamente es posible observarla si yo estoy abierta como abogada a entender que mi conocimiento de la ley no puede estar disociado de mi práctica y, por supuesto, de mi ética profesional. Y estas tres cosas que les estoy diciendo confrontan profundamente el paradigma en el que nos formamos las abogadas y los abogados. Creo que reconocer esta confrontación eh, y situarnos en una posición de atender esa confrontación, por lo menos nos abre la posibilidad de un diálogo y de avanzar en la forma como... Eh, pues como vivimos nuestro compromiso con, con el ejercicio de la profesión. Y perdónenme que sé con el tema de la, de la abogacía, pero es que en mi mente, como abogada que soy, la violencia y la atención de los conflictos institucionales necesariamente pasa por la ley. Eso es como autocomplaciente para los abogados, pero la maestra Nelia Tello me comprenderá. Eh, espero, me dé la libertad. Ok, eh, bueno, por lo menos espero que me dé un pase así. <risa> en el contexto actual, yo pienso en estas cosas que, que les comento y las asocio, por ejemplo, con. Eh, no saben a reír, ¿eh? pero las asocio con lecturas, por ejemplo, como Los hombres me explican cosas, ¿no? de Rebeca Solnit. Este, o cosas que dice eh, Catherine McKinnon sobre la, el impacto del movimiento político en MeToo y la importancia de la validación del testimonio de las personas que han vivido eh, una experiencia de violencia. Y, y, por ejemplo, estaba yo escuchando eh, hace rato una entrevista con una de las víctimas de Harvey Weinstein, que empezó su juicio hace poquito y que fue la pues el momento en el que comenzó la marea de mí tú, ¿no? Entonces, una, un momento de esa entrevista me, me conmovió muchísimo, porque ella dice, cuando leí el reportaje en el New York Times de los momentos o los, los casos de violencia de Harvey Weinstein, que ella no estaba incluida en la historia, ella dice, después de todos estos años, yo me sentí validada en mi versión de los hechos, y me hubiera gustado participar en esa narrativa, pero pues nunca me enteré que, que se estaba construyendo esa historia. Pero quisiera yo subrayar con ustedes la expresión esta que ella usa, me sentí validada. El poder de la validación que da la construcción de esa narrativa no es posible a través de la ley, a menos que quienes ejercemos esta profesión Tengamos un compromiso muy firme con la recuperación de la subjetividad. Y eso es un desafío mayúsculo. mayúsculo. Además de suscribir todas las, las eh, perspectivas y las, digamos, pues sí, la perspectiva que nos ha planteado el maestro Luis Raúl, quisiera ponerles un ejemplo muy concreto de cosas donde yo creo que la defensoría tiene que invertir más. Eh, por ejemplo, hay un texto muy bonito de Shoshana Feldman, en donde describe un dispositivo docente, en donde eh, los estudiantes se confrontan con hacer un caso sobre eh, memorias del holocausto. Entonces, el dispositivo docente básicamente lo que permite es poner a las personas que participan en el curso en contacto con su propia sensibilidad. Y de nuevo, yo sé que en esta escuela decir esto no tiene nada interesante porque para ustedes es moneda corriente. En mi escuela sí es importante, porque como digo, el destierro de la experiencia como una fuente de conocimiento en mi profesión tiene consecuencias trágicas. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para traer la experiencia nuevamente al campo del conocimiento. Y como nos dedicamos en esta institución a la, eh, a la circulación, producción del conocimiento, etc., pues es, me parece muy, muy importante que las acciones que podamos tomar eh, en torno de la digamos, cualesquiera formas de violencia escolar, pero específicamente la violencia de género, atraviesen los dispositivos docentes. Por dos razones. Primero porque, digo, evidentemente, eh, pues es lo que hacemos, es la marca de la casa, digamos. ¿no? Pero también porque ese es el momento en donde pues, se encuentran dos mundos. ¿no? Parece a veces que la, hemos, la, las narrativas sobre la violencia de género pues, confrontan historias de alumnas o estudiantes con profesores, con trabajadores, etc. Pero en realidad me parece a mí muy importante que en la construcción de la narrativa que vive, de lo que vive nuestra comunidad recuperemos esas nociones de comunidad justamente. No, no se trata de, de confrontar eh, o de ver de manera divisiva personas que han vivido experiencias como víctimas o que se reputan agresores, etcétera, sino digamos, quizá después de eso o al mismo tiempo Entender que estas cosas se experimentan en nuestra comunidad. Es decir, eh, no son conflictos individuales y aunque hay una parte del conflicto individual que se tiene que atender a través de los procedimientos, hay una parte muy importante de la experiencia comunitaria. Creo que estoy aquí para decir que estoy escuchando lo que dice Trabajo Social. No, no, no estoy necesariamente eh, aportando una visión, sino más bien... Eh, comunicando que soy sensible a las visiones que otras disciplinas aportan sobre el, las condiciones en las que nos encontramos ahora. Y para mí eso es importante. Para concluir, quisiera eh, subrayar dos cositas. La primera es que tengo en este momento, y hace algunos meses, la impresión de que en nuestra comunidad, el, el, supongo que asociada de cierta forma con el desconocimiento de las reglas, como apunta el maestro Luis Raúl, yo percibo una sensación de desamparo. Y esa sensación, antes me, me sacudía como profesora y ahora pues, me genera una culpa terrible, porque pues, estoy trabajando en esta oficina y es responsabilidad de esta oficina, acercarse a la comunidad y me parece que contribuir a que esa sensación de desamparo, pues si no desaparezca, por lo menos se reduzca. Las personas que integramos la comunidad no estamos expuestas a la arbitrariedad y me preocupa muchísimo que nos sintamos expuestas a la arbitrariedad. Y segundo, quisiera subrayar el término de la corresponsabilidad. Nuestra comunidad universitaria me parece que no hemos... No es exactamente igual que la comunidad así general de México. En nuestra comunidad la corresponsabilidad corre en todas las vías, de manera muy clara. Eh, las personas que en, cursamos estudios aquí en la universidad, o que enseñamos cursos, o que tenemos funciones administrativas, eh, de autoridad, etc., todas participamos en la construcción del entorno en dónde se vive, se viven los eventos de violencia. Entonces, cierto, cada quien tenemos que jugar un papel, eh, el tema de las denuncias evidentemente es muy importante, pero también me parece que es muy importante que, y aquí sí voy a hablar de mi oficina, bueno, no de mi oficina, de la oficina en la que trabajo ahorita, este, um, se acerque, es muy importante para mí que la defensoría, extienda la mano eh, y alcance los lugares, las circunstancias donde la gente está experimentando esa violencia. Y les voy a poner un ejemplo, a propósito de los datos que nos comentaba el maestro Luis Raúl. Yo creo que hay muchas cosas que en las cuentas que hacemos en la Defensoría dependen de cómo vemos las cosas que llegan. Les voy a poner ejemplo. No es de este tema, pero es muy concreto. Cuando yo empecé a trabajar en la defensoría, pues creo que el año anterior había habido como dos casos de personas con discapacidad. Dos. Tengo como ocho meses de haber llegado a la dirección allí, y ahorita en este momento tenemos como 20. ¿Por qué? Pues no es que haya llegado más gente con discapacidad. Gente con discapacidad, ahí está es que no la habíamos visto. Y lo mismo me parece que pasa con los asuntos de violencia de género. Pues no es que no esté la violencia de género ahí, lo que pasa es que hay que escudriñar ahí poquito la historia y la narrativa de la gente para identificar que ahí están las cuestiones. Gracias. Lo único que no me gusta es que finalmente analizas el derecho, lo criticas, pero luego es nuestra opción. Cierto, no puede haber sociedad sin derecho. El derecho es básico, pero yo en ese sentido sí estoy totalmente de acuerdo con que sin narraciones de nuestra experiencia y lo que había dicho Luis Raúl, de nada nos sirve el derecho si no, es, si no está interiorizado en nuestras relaciones. Pero además nuestras relaciones no solo tienen que estar interiorizadas y construidas a partir del derecho. El derecho tiene que ser el último recurso de una sociedad. El recurso inicial somos nosotros, somos los otros, somos los que estamos en esa comunidad. Y desde esa comunidad tendríamos que ver la realidad de tal manera, recuperar esa narrativa, no hacerla a un lado y reflexionarla y todos juntos construir desde lo so, desde lo social posibilidades para, no, para decir no a la violencia, para evitarla, para no llegar a un momento de saturación en donde ya no podemos seguir así, sino tenemos que… De, de. Y entonces es cuando estamos totalmente desamparados, cuando el otro que está junto de mí no me significa nada, cuando esa empatía que no me llega de manera natural, porque por supuesto que la experiencia del otro no es la misma que la mía, aparte de empatía tiene que haber aceptación. Tiene que haber entendimiento de que todos somos lo mismo, que solo hay una comunidad y solo hay posibilidad en todos. Y si mi única respuesta es el derecho, entonces estoy en problemas, aunque si convierto el derecho en parte de mi de mi cultura, si lo interiorizo y es parte de la forma en cómo me relaciono, entonces se acaba esa separa separación y nos es mucho más fácil convivir y terminar, o por lo menos no terminar, porque nunca se ha terminado con la violencia, pero sí vivir, tener posibilidades de convivencia. Dice Alan altura ¿y podremos seguir viviendo juntos? Me extraña tanto su pregunta, pues es que si no es juntos no podemos vivir. Este, y sigue mi maestra, Leticia Cano. Antes era. No era mi maestra, pero ahora es mi jefa, mi maestra, no, mi chicotito. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias y solo un par de minutos para compartir algunas reflexiones que desde lo que en nuestra profesión, en nuestra escuela. Ya desde hace, y en la UNAM por supuesto desde hace varias décadas se ha venido trabajando eh, quisiera aprovechar nada más para saludar a quienes se han conectado en eh, vía remota a través de YouTube, saludos eh, gracias por acompañarnos sí, pues es que la tecnología, sí, sí, sí y además hay quienes están en la sala de videoconferencias acompañando esta mesa. Bueno, en principio eh, comentar que la impunidad tiene que ver justamente con el cómo tenemos, en mi opinión, y desde, desde mi visión como trabajadora social, tiene que ver justamente con, con el cómo estamos introyectando justo la normatividad, la situación, o sea, situar los contextos que tienen que ver con estructura, con problemas sociales de carácter estructural, como lo es la violencia de género, y por otra parte, con las acciones que tienen o están asociadas con, con acciones de igualdad sustantiva, con la igualdad de género, con la equidad, entre otros temas. Entonces, creo que en este sentido, eh, por lo menos así lo pensamos, varias académicas que hemos estado trabajando en estos años, la, escuela, la UNAM primeramente, pues tiene una historia muy significativa en materia de derechos humanos, eh, inclusive es pionera. Antes de que existiera la CNDH, eh, pues la UNAM ya trabajaba el tema de los derechos humanos a través de, de este programa que hoy muy dignamente pues, encabeza nuestro querido maestro Luis Raúl. Y la Defensoría de los Derechos Universitarios es ese antecedente justamente a, a todo un... Eh, basamento y contexto que nos da en, en los años eh, 90 la creación de la CNDH. Entonces creo que ahí justamente la conciencia crítica del país, que es nuestra universidad nacional, ha estado, sí, ha sido pionera, ha estado a la vanguardia, pero esto no quiere decir que los problemas sociales que se han agudizado y que se han complejizado en nuestra nación y en, en el mundo entero pues no sean un reflejo de lo que hoy también vive la Universidad Nacional, por un lado. Por el otro, eh, tenemos que hablar justo de lo que ya muy bien señalaba la doctora Barrena, el maestro Mario Luis. Eh, Mario Luis, estoy pensando en Mario Luis Fuentes. Algo, algo, buen amigo también, el maestro Luis Raúl y la maestra Nelia Tello, que, que justamente tiene que ver con el cómo vamos... Eh, atendiendo y también teniendo muy claramente las acciones de actuación, pero no solamente, y lo comentábamos antes de entrar al auditorio, no solamente para atender la reacción, y la reacción y la consecuencia es la violencia de género, o sea, son las violencias. que subyace en el fondo justo de nuestro país? Si yo quisiera verlo más allá de la UNAM, ¿no? porque pareciera ser que, la UNAM hoy en día se ha convertido en la casa de estudios, en la máxima casa de estudios, en donde las violencias no paran. Y lo que, en mi opinión, tendremos justamente en este situar contextos y comprenderlo en su complejidad, tratar de comprenderlo en su complejidad más amplia y valga la redundancia y compleja, es hoy qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en los diferentes continentes y por qué se ha exacerbado la misoginia, por qué se ha, eh, o más bien visibilizado, se ha visibilizado esta condición de violencias que se viven de género. El género lo sabemos, también la escuela tiene una historia con el Centro de Estudios de la Mujer, hoy Centro de Estudios de Género, que, que se vive sí como como una categoría y todo un planteamiento, un paradigma que proviene de la teoría feminista y creo que ese antecedente es muy importante tenerlo presente, pero que nos ayuda a entender, a comprender, a analizar, a desmenuzar que las violencias que hoy vivimos tienen que ver o están estrictamente vinculadas con problemas de carácter estructural. Y sí, si no modificamos o transformamos, y esto involucra la parte de los marcos normativos, involucra las instituciones, involucra las narrativas, involucra cómo estamos histórica, social, culturalmente impuestos o nos han impuesto una forma de ser, de vivir, de actuar, de pensar, hasta de hablar, ¿no? ¿Cómo vemos? al otro o a la otra, porque hay tantas resistencias ante los temas de género. Es impresionante. Y hablo no solamente de nuestro país y de otras latitudes. Ahora vengo a la UNAM. Hay resistencias en todos los lugares. ¿eh? O sea, esta forma de mirar eh, desde las estructuras patriarcales, machistas, que nos han impuesto una forma inclusive de relaciones eh, de afecto que deberían de ser, eso lo recuerdo mucho siempre de Nelia, que dice, es que las relaciones de pareja y hoy en las diversidades y en las identidades sexogenéricas, o sea, hablamos de parejas diversas, ¿no? Eh, no solo las heterosexuales, estas relaciones de pareja, lejos de ser de amor y de afecto, son de poder. Y estas relaciones de poder son las que nos están llevando justamente y ahorita, y perdón, pero estoy situada en la, en la consecuencia, nos están llevando justamente a estas tensiones sociales que evidentemente se viven y que no hemos dialogado lo suficientemente. Y no hemos dialogado lo suficientemente porque también desde la mirada de la autoridad y desde estos espacios como son las clases, los espacios escolares, las y los docentes. Bueno, nadie estamos eh, ajenos o ajenas y ajenos a ser víctimas de violencias, ¿no? Pero sí creo que todos los días nos empeñamos por ejercer más el poder, lejos de trabajar con las comunidades y lejos de trabajar más en un terreno que no nos implique qué barbaridad, eh, si, si escucho a mi comunidad voy a dejar de ser directora, ¿no? ¿Cómo eso no es posible? O director, pues no, uno tiene, y la verdad que las comunidades también nos van diciendo y nos van guiando y nos van marcando la pauta de todo aquello que se tiene que ir corrigiendo en el camino, porque hay cosas o hay acciones que no están en los manuales de procedimientos, pero uno o las personas que estamos justamente en estos entornos, si no estamos convencidas o convencidos de que, y coincido plenamente con el maestro, con la doctora, con la maestra Nelia Tello, eh, en que hoy tenemos sobre todo hoy que visibilizar la relevancia de mirar a las comunidades y a los, las situaciones sociales, económicas, inclusive culturales, políticas con perspectiva de género, creo que de verdad el tema no es una moda ni es una coyuntura. El tema de las violencias no ha acabado ni va a acabar. O sea, están situadas y están tan arraigadas de tal manera que, viniendo eh, y, y contextualizando en el caso de nuestra Universidad Nacional, con todas las observaciones, todo es perfectible, que pueda haber al protocolo, que por cierto tiene su origen, en una iniciativa que, siendo abogado general, el maestro Luis Raúl, inicia y arranca, y ahora con nuestra querida abogada general, la doctora Mónica González Contró, logra justamente, con la participación de diferentes entidades, entre ellas la Comisión Especial de Equidad de Género, pues logra construirse esta, que no es normatividad, esta guía para poder activar una acción a la reacción o cómo tenemos que reaccionar ante casos de violencia de género. Y yo la verdad celebro, y hay que hacer muy bien la lectura, porque hay muchas y muchos universitarios que de repente se asustan porque hoy tenemos más quejas. Al contrario, hoy tenemos que felicitarnos porque nos atrevemos a decir basta, no voy a perder... O sea, el otro día hablábamos de, de, bueno, de un programa que en la escuela... No, no es nuevo, vamos a llevar a cabo en febrero, que tiene que ver con temas de sensibilización, etc. Y de repente una profesora dice, es que la verdad es muy sencillo, sí es sí y no es no, pongámosle ese título. Porque sí es sí y porque no es no. Y tenemos que tener muy claro, no importa de dónde provengan las violencias, porque no todos los casos, aunque ahí está el dato duro, pero no en todos los casos se hace tan visible como para comprender que una acción o que una palabra o que una forma de comunicarnos puede ser o no violencia hacia las personas. ¿no? Creo que este es un tema importante, situar eh, los temas, particularmente el tema de violencia de género, que eso no es violencia hacia las mujeres. La violencia de género es un concepto muy inclusivo que comprende discriminaciones, que comprende exclusiones, violencias para las comunidades LGBTI, para personas que por razones de raza, ya se mencionaba, eh, sexo, orientación sexual, etcétera, pues, padecen y viven violencia de género. Que en nuestro país todavía y lastimosamente somos las mujeres quienes padecemos y vivimos este tipo de violencia, particularmente hacia las mujeres, sí es cierto. Y me parece que inclusive tendría que ser como un tema de investigación profunda y de investigación diagnóstica, ¿no? ¿Por qué hoy en día? Bueno, por un lado, qué bueno que se ha visibilizado que ya basta con los temas de violencia hacia las mujeres. Pero por otra parte, tendríamos que hablar, y en eso en la escuela estamos trabajando en el Consejo Técnico, y ahorita les voy a decir la frustración que personalmente siento, porque queremos abrir la línea de investigación de nuevas masculinidades, porque creemos, indudablemente, y cuando digo creemos, ¿quiénes? En el Consejo Técnico, en un grupo de académicas, con la comunidad escolar, con la comunidad docente, administrativa, de base, confianza, etcétera, que el trabajo tiene que ser integral, en una visión que sume y no que divida, porque tenemos que trabajar con quien es víctima de violencias, pero también con las o los victimarios. O sea, las acciones punitivas, no soy abogada, pero pues, eh, digamos, lo veo desde la parte social, las acciones punitivas, o sea, la sanción per se, no es todo. No resuelve el problema. No lo resuelve porque no se trata de quedar bien con nadie y decir, a ver, ya se atendió y se va suspendida o suspendido un año y se llevó a cabo el debido proceso, que además es obligación observar que el debido proceso se lleve a cabo como mandata la normatividad. Pero la pregunta, y ayer trabajando con varias colegas de diferentes entidades de la UNAM, la pregunta que, que nos formulábamos era, y la otra parte, cuando regrese, ¿cómo va a regresar? A ver, no se trata solamente de decir, se, se lleva a cabo una acción porque sí se tiene que llevar a cabo, no podemos ser omisas omisos. O cerrar los ojos y decir, no, pero ¿cómo? Aquí no hay violencia. Es claro que hay violencia de género. Repito, estoy situada ahorita en la consecuencia. Al ratito, en dos, tres minutos quisiera hablar del fondo del tema, ¿no? que creo que es lo, en donde tendríamos que centrarnos. Pero resulta que necesitamos justamente pasar por esos procesos tan importantes. Nada más que para llegar a la queja no es tan automático. Porque se requiere de valentía, de valor, se requiere de un acompañamiento especializado, se requiere de estar convencida o convencido de que quiere iniciar el debido proceso. Pero cuando se inicia, va a haber una sanción, eso es inevitable y lo tenemos que asumir como directoras o directores. O sea, no podemos, o sea, no se es directora o director solo por serlo, ¿no? sino porque uno tiene una responsabilidad de atención a la comunidad que confía en que estás justamente siendo empática o empático con estos escenarios. Nada más que hay una cuestión, se hablaba de, hay una palabra, no es taxonomía, es taxa para poder… Taxatividad. Exacto, taxitivi, taxatividad. La taxatividad tiene que ver con el cómo vamos considerando una falta, ¿no? en temas de género, que puede ser leve, moderada o grave. En los casos graves no hay manera, punto, es adiós, para siempre adiós. Pero en los casos donde tenemos que trabajar con todas las partes, nos parece fundamental que haya también una estrategia de intervención multidisciplinaria para que trabajadoras, trabajadores sociales, psicólogas, psicólogos, abogadas y abogados con todos los planteamientos que ya muy claramente hizo nuestra defensora de derechos universitarios, pues tenga intervenciones. ¿no? Esa es una parte, pero la otra, ¿qué necesitamos para no solo abatir, ojalá para erradicar? Y coincido plenamente, ahí están los marcos normativos, eh, tengo aquí en, en el celular, pues un documento que ha sido, y esperamos que sea muy útil, que es el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género en la UNAM, que lo trabajamos en tres años, casi tres años, en la Comisión Especial de Equidad de Género, que está visiblemente colocado en la página de la escuela y que, como muy bien se mencionaba, tenemos que leer y conocer los documentos, las herramientas que nuestra UNAM a, eh, se, se ha provisto de ellas para tener mejores actuaciones ¿no? en este camino. Pero ahora quiero ir al fondo en menos de cinco minutos, aunque el tema es complejísimo. ¿Cómo hacer justamente para no llegar solamente a reaccionar frente a un problema social que es estructural? Si no cambiamos algunos de los temas asociados a las desigualdades entre hombres, mujeres, diversidades, sino nos tomamos la molestia en revisar la normatividad, quiero hablar en el caso de nuestra universidad, en donde no está sentado ni en el estatuto del personal académico, ni en la legislación universitaria, o reconocido el tema de violencia de género como una falta en la universidad, o sea, hay sanciones, bueno, que, que le voy a decir a nuestro maestro que fue abogado general, pero no está reconocida esta, esta, eh, digamos, este tipo de agresión, afectación en la legislación. Y creemos que es hora justamente de modificar, de revisar y modificar el estatuto de la universidad en algunos de sus componentes. Pero también y muy importante, Poder delinear una política institucional de género que justo trabaje en la prevención, que trabaje en los temas de igualdad y de equidad dentro de la UNAM. No voy a cansarlos con datos ahorita estadísticos que ustedes conocen, pero si echamos un vistazo. Todavía siguen estereotipadas muchas profesiones. Pero esto no es que la UNAM lo haya propiciado en sí misma. Es parte de lo que traemos ya acá adentro, introyectado, si trabajo es social es solo para mujeres o ingeniería solo para hombres. Pues eso es lo que escuchamos histórica, ideológica y culturalmente. Las cosas no son así. Pero hay un tema que la doctora Barrena puso sobre la mesa y me parece central. Si no cambiamos y si no nos despojamos de nuestras soberbias y de nuestras maneras autoritarias de vivir, por más que tengamos en un plan de estudios, y celebro que en la modificación de nuestro plan de estudios esté visiblemente colocado el tema de género y de violencia de género, etcétera, que ahora se va a poner en marcha en agosto esta reforma curricular, si no nos acercamos a estos cambios que son importantes, que deben de partir de la persona para poder generar transformaciones y hacer un trabajo en comunidad diferente, no va a haber un curso de 20 horas, no basta. Ni se trata de solamente cursar una asignatura y decir, no, bueno, ya está ahí, y no, sin que haya transversalidad, por ejemplo, ¿no? o se transversalicen los temas, pero sobre todo si seguimos cargando con esta forma autoritaria de resistencia, de no cambio, frente a generaciones que nada tienen que ver con el cómo fuimos formadas y formados, me atrevo a decir la gran, me atrevo a decir, la gran mayoría de quienes aquí estamos. De verdad, es que no solamente es, es dialogarlo desde otro lugar, es dialogarlo con con uno mismo una misma, ¿no? Y por otra parte, tratar de comprender cómo se van generando en estas nuevas generaciones, porque el problema también es intergeneracional. O sea, ¿cómo dialogo con alguien que no me entiende, no? ¿Cómo dialogo con alguien que lejos de escuchar, todo el tiempo me ordena y es autoritaria o autoritario, no? Y entonces estos esquemas que lamentablemente están tan anclados en los entornos sociofamiliares, pues también se viven en las escuelas, en las universidades y es una reproducción de estereotipos, de formas de ser y actuar culturalmente arraigadas y pareciera ser que no hay círculo virtuoso, sino formas tan eh, difíciles de romper que ahí tenemos hoy en día, hoy en día nos dicen en nuestra cara, ustedes no nos escuchan, no, no dialogan con las y los jóvenes, no toman en cuenta lo que nos ha pasado, porque pareciera ser que para todas y todos que no son de estas generaciones, los temas de violencia no tienen la mayor importancia. ¿no? Y no se trata nada más, con todo respeto lo digo, de es mi amigo o es de mi gremio, pues no importa, aunque haya ejercido violencia, mi papel es defenderlo, ¿no? A ver, yo creo que no, yo creo que sí tenemos que abrirnos más, tratar de ser más sensibles, y esto es un proceso, ¿eh? Porque hace varios años seguramente teníamos otros... Eh, marcos de referencia respecto de esto, qué, qué es esto del género, eh, son feminismos y hasta nos atrevemos a criminalizar los movimientos feministas. no Creo que eso es un error muy grave, pero también a veces el hecho de no estar cerca de estos procesos, pues llevan a realizar una serie de, digamos, acciones que nada tienen que ver con lo que una comunidad está reclamando y exigiendo. Y lo único que se reclama y exige es que no quiero venir o no quiero ser parte de un país o de una escuela o de una institución donde me estén violentando, punto. Porque es violencia de género, sí, pero también es una violación a los derechos humanos. Y por eso, la verdad, la tan afortunada mesa de esta mañana a través del SUIBE, porque creo que tenemos que verlo de manera integral, no de una manera aislada y solo pasa en, en políticas o en filosofía o en trabajo social, no, esto pasa en todos los lugares y tenemos la obligación de enmendar lo que tengamos que enmendar y no tiene que ver nada más con el hecho de, ya que abran las instalaciones, tiene que ver con el hecho de dialogar los temas y de comprometerse a que esos problemas que hoy se presentan se van a atender y de la mejor manera. Y quien comete la falta tendrá que atenerse a las <coughs> consecuencias, perdón pero pues nadie le dice a nadie que vaya a un lugar y que violente a la otra persona. Así sea una, una palabra, un mensaje, o así sean actos tan tan extremos, como son los feminicidios. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, maestra Nelia Tello. Ay, Dios mío. Mi jefa dijo tantas cosas que yo ya comentarla, creo que se los dejo a ustedes. La reflexión de todos los temas que, que se podrían salir de ahí, ¿no? La relación del individuo con la sociedad, la sociedad con el individuo. Si quieres otra filosofía podemos echarnos sobre cómo es esa relación, cómo uno constituye al otro, cómo el otro se reconstruye en el otro y este. Pero yo me voy a quedar porque pues tengo que abrir un poquito más esto al suive en general a la violencia, porque hoy lo que estamos haciendo es eh, reflexionar acerca de la violencia, porque es el día de la lucha, el día de la lucha, de la lucha contra la. Días, es, es que los días a mí no me gustan mucho con nombre, con trabajos me los sé, lunes, martes y miércoles. Yo creo que esta lucha no es de día, pero bueno, gracias a eso están aquí y van a volver a estar, porque ahorita les voy a decir qué tema me dejaron pendientes. Los tres, aunque sean muy importantes, eso a mí no me importa, nosotros también somos bien importantes, ¿verdad? Ustedes son. Somos... Pues sí, qué bien que lo sabes, porque así vas a tener que venir otra vez. Este, Yo querría decir que en este día de la no violencia, pues es, es en realidad estos son los temas que en este momento nos están apretando por todos lados. Hay algunos otros que en otros niveles escolares también están apareciendo de manera muy específica y que, tendrán que tener relación con estos, pero que estamos hablando de, del suicidio, de, la, de las relaciones en el ciberespacio, cómo están afectando y están correlacionándose comportamientos de, de chavos de secundaria, de chavos de, de, de primaria, con los grandes problemas nacionales, el crimen organizado, la droga, el este, todo lo que todo lo que estamos viviendo en la sociedad y que, de, y que se ve en expresiones concretas y de manera diferente en los diferentes niveles escolares. Eh, pero creo que todo podríamos volver a regresar a las relaciones de dominio y sumisión. Finalmente, si hablamos de género, si hablamos de derechos humanos, si hablamos de lo que hablemos, hablamos cuando hablamos de violencia, estamos hablando de una relación de dominio y sumisión, una relación en la que se construye nuestra sociedad y una relación en la que nosotros reproducimos, que re, reproducimos cotidianamente. La verdad es que habla, eh, eh, habló, hablamos de la desigualdad como, como un punto en el que se genera todo esto de una manera estructural, pero nuestro gran problema concreto en las relaciones son que no sabemos relacionarnos desde la igualdad. Nadie nos enseñó a vernos como iguales. Todos somos diferentes, unos más importantes y otros menos importantes. Pero la realidad es que todos funcionalmente tenemos un, un, un, un lugar que ocupar en la sociedad que implica un determinado orden, este, orden estructural para poder funcionar pero como seres humanos todos somos iguales, sin embargo no es cierto, no sabemos relacionarnos desde la igualdad, a lo mejor desde ese reconocimiento de la dignidad que ponía Luis Raúl en el centro, desde hablamos de respeto todo el tiempo y pues el respeto es poder decir gracias y por favor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, el tema que me dejan pendiente es la violencias que tiene que ver con todo lo que dijeron, pero inscrito desde donde lo leemos todos, porque los profesores, los alumnos y las autoridades somos capaces de leerlo desde la violencia institucional, pero no nos atrevemos a afrontarlo y creo que es básico para que haya cambio. Gracias a todos por estar aquí. Ya, no digamos nada porque nos equivocamos. Damos Nomás dáselos. Las, las gracias, Y, <ríe> y dáselos. Ya. No digan nada porque no lo que es, nos, nos equivocamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Qué amable. Si ustedes, ellos se tienen que ir, como ustedes ven, se pararon así corriendo. Si ustedes se quieren ir un instante y hacemos un comentario, un conversatorio, pues ¿Eh? podemos. Bueno, no me gustó. Sí. Ahora que vengan otra vez. No, no, no. Muchas gracias a todos. Mañana muchas gracias. Gracias. El el gracias. Sí, sí, no, Gracias. Gracias. Gracias. no, no. No, Gracias. Ah, perfecto. Sí, vale. Me dio